Bienvenido a una reseña más, yo soy Checo y en esta ocasión te platicaremos un poco sobre nuestra experiencia con uno de los juegos de lanzamiento del PlayStation 5, Spider-Man Miles Morales, así que acompáñanos a descubrir si este juego es digno de dar un salto de fe y adquirirlo. En la octava generación de consolas, Insomnia Games dejó claro que es uno de los mejores desarrolladores de Sony, y con esto ahora cae sobre ellos la responsabilidad de traernos uno de los primeros títulos de la nueva generación del PlayStation 5, pero… ¿Es Spider-Man Miles Morales digno de llevar sobre sus hombros el peso del lanzamiento de una consola? Es complicado hablar sobre este título. Spider-Man Miles Morales es claramente un gran avance en relación a los juegos de PlayStation 4, marcando dos casillas muy importantes para todos dentro del ámbito gráfico y modo de juego. Todavía estarán grabados en tus retinas todos los fantásticos efectos visuales y la fiesta de color que es Spider-Man Miles Morales cuando de forma inesperada te encontrarás viendo los créditos del juego pasando por tus ojos, y justo cuando estamos más sumergidos en la historia, el juego acaba abruptamente y nos deja un pequeño hueco deseando un poco más. Así que no nos queda más que compararlo con lanzamientos como The Last of Us Left Behind o Uncharted Los Legacy, debido a que se siente más como una expansión del título Spider-Man de PlayStation 4 y no como un lanzamiento standalone. Sin embargo, no todo es malo, y la experiencia en este juego realmente es algo de nueva generación y una demostración de lo que es capaz en el futuro nuestra nueva consola PlayStation 5. Desde la primera escena del juego, en la que iniciamos con nuestro protagonista, el nuevo DualSense nos recibe y muestra las nuevas sensaciones a las que tendremos que acostumbrarnos con esta nueva consola, brindando realmente el sentimiento de que vamos a bordo de un vagón de metro y recorriendo los túneles de Nueva York, con vibraciones en el mando que en generaciones pasadas no eran posibles y parecen obra del demonio, por cómo logran el nivel de detalle en la vibración. Justo al iniciar el juego notarás que este título no tarda absolutamente nada en ponernos en la acción, y a lo largo de la historia veremos que las pantallas de carga son prácticamente inexistentes, pasando de un escenario a otro en cuestión de un segundo o incluso menos, aún usando el método de viaje rápido entre puntos de la ciudad, y la verdad no nos explicamos cómo el equipo de Insomniac logra esto, más aún si contamos con lo maravillosa que luce la ciudad de Nueva York mientras recorremos sus rascacielos con nuestras acrobacias. Este juego cuenta con un resumen rápido de la historia previa, Así que no te preocupes si no jugaste su entrega pasada, ya que te contará lo necesario para poder comenzar tu aventura con este joven héroe ágnido Y así, como el título lo dice, Miles Morales es el protagonista en esta ocasión. Y como todo joven de su edad, en ocasiones su ingenuidad lo lleva por caminos un poco pedregosos, al mismo tiempo que intenta estar a la altura del título de Spider-Man. Y aunque posee una pequeña lista de habilidades únicas, no se encuentra solo en este camino, y cuenta con la ayuda de Peter Parker, para forjar su camino hacia la vida adulta y sobre todo, la vida de superhéroe. Spider-Man Miles Morales enfoca fuertemente su historia en el conflicto de nuestro protagonista entre su vida de adolescente y su vida de superhéroe, por lo que podremos ver cómo Miles lucha por llevar una vida balanceada donde el ser superhéroe solo es una pequeña parte y que podremos notar con este juego cargado intensamente de valores como la familia y el apoyo a nuestra comunidad, donde en muchas ocasiones esto es lo más importante antes de ponernos el traje de Spider-Man. Como todo joven de la edad, Miles comete un sinfín de errores tanto en su vida personal como de superhéroe y este juego hace un gran trabajo mostrándonos lo difícil que es para un inexperto Miles que va aprendiendo todo sobre la marcha y justo cuando Peter Parker le suelta las riendas del carro, tiene que entrar al ruedo solo y demostrar de lo que es capaz. Esto se complementa perfectamente con las excelentes actuaciones de los personajes y la genial actuación de voz, que por si te lo preguntabas cuenta con español latino dentro de las opciones de lenguaje. Para esos momentos donde solo queremos quitarnos un poco el estrés, así como en el título anterior podremos recorrer las calles o mejor dicho, edificios de Nueva York con total libertad y si se nos atraviesa alguna misión, hacerla sin miedo de romper el flujo de la trama y liberar nuestro poder arácnido contra las oleadas de enemigos. Nunca te cansarás de balancearte por todo lo alto de los edificios, y aun cuando contamos con el viaje rápido, en muchas ocasiones es preferible tomar la ruta escénica y disfrutar de las vistas mientras Miles deja notar que aún es joven y muestra su actitud al realizar acrobacias en plena caída libre, todo esto acompañado de un magnífico soundtrack que en ocasiones te hará sentir dentro de la más reciente película del Spider-Verse. Como parece se hará costumbre en juegos de esta generación, nos ofrece dos modos visuales, uno de fidelidad donde podremos correr juegos a 4k nativos y con el famoso ray tracing activado, pero con un bajón de frames hasta los 30 frames por segundo, y aunque esto suene mal, la experiencia en conjunto es grandiosa. A pesar de que el modo performance nos brinda 60 frames por segundo y hace que las escenas de acción luzcan muy fluidas, en lo personal terminamos el juego casi en su totalidad en el modo resolución, ya que realmente es un deleite el grandioso detalle que otorga este modo al juego. Una mejora notable con su anterior entrega es el sistema de combate que agrega Venom Powers, o poderes de veneno, y permite a Miles realizar sorprendentes ataques de zona o cubrir camino hacia sus enemigos en cuestión de milésimas, liberando así devastadores ataques contra ellos. El combate es completamente dinámico, atacando a nuestros enemigos hasta obtener la fuerza necesaria para realizar combos fulminantes, con una pequeña dosis de estrategia que parece un piedra, papel o tijera donde algunos enemigos son vulnerables a tus ataques de veneno y extremadamente fuertes contra algunas de tus defensas, obligándote a adaptar tu estilo de combate al momento. Además de este nuevo poder de veneno Miles cuenta con una habilidad de invisibilidad que en lo personal creemos que hace un poco más fáciles las escenas de sigilo, en comparación con las misiones del mismo tipo del juego anterior. Con estos nuevos poderes al parecer no viene una gran responsabilidad, ya que su sistema de habilidades se siente un poco vacío y en ningún momento nos motivó a subir de nivel para tratar de conseguir alguna habilidad. Ya que desbloquear habilidades dentro del juego no brinda cambios significativos y con solo 20 niveles para desbloquear, sin contar los del New Game Plus, las habilidades solo dan un pequeño incremento de daño o mejoras en ciertos gadgets. Y hablando de gadgets, Miles solo contará con 4 de ellos, o mejor dicho 3, ya que en este juego lanzarte la araña es considerado uno de ellos. Otra cosa a considerar es que desbloquearás niveles a diestra y siniestra, lo cual es comprensible por la duración de este juego que hace speedrun hasta el final del juego. En esta ocasión solo contamos con una historia principal y realmente no cuenta con una variedad de misiones secundarias, claro, podrás hacer las típicas misiones de eliminar guaridas, juntar coleccionables y algunos retos de sigilo, lucha y velocidad, con unas cuantas misiones únicas con objetivos específicos, pero al final del día tus ojos están puestos en la misión y villano principal de Tinkerer. Sin embargo, a pesar de ser corta y apenas brindarnos 10 horas de juego, la historia de este villano y la forma en que es presentada a nosotros es digna de mencionar y tendrás momentos en los que te sorprenderás con los maravillosos efectos cinemáticas y actuaciones de voz. En ocasión sentimos que la historia iba demasiado rápido y no nos dejaba digerir lo que nos brindaba, pero cuando el juego se lo propuso supo entregar justo lo que quería y hacernos sentir justo lo que se esperaba y nos emocionó su historia. Spider-Man Miles Morales es en general un muy buen juego, pero la corta duración de su campaña es algo que nos deja con un sentimiento no tan bueno y algo que creemos que es necesario mencionar. A pesar de tener momentos grandiosos, estos mismos hacen que el juego pase demasiado rápido y justo cuando estamos en el punto máximo del éxtasis con todo lo que nos ofrece, el juego termina de repente y nos quedamos así de ¿Qué? ¿Ya es todo? Todos esperábamos un juego corto, pero este la verdad nos sorprendió y se siente más como un DLC que una expansión al universo del juego anterior. Nos parece un desperdicio de posibilidades tomando en cuenta el inmenso mundo abierto que crearon para esta entrega, aunque seguramente usarán lo realizado para la segunda entrega completa de Spider-Man en un futuro. Y aquí viene nuestro veredicto. Si te encuentras con la indecisión entre cuál de todos los juegos de lanzamiento comprar, te podemos decir que es mejor que esperes un poco en adquirir este juego y quizá conseguirlo más adelante en alguna rebaja o con descuento. Aunque si eres fanático de Spider-Man sabemos que es algo que te costará mucho trabajo. Aún así, si decides hacerte con ese título, estamos seguros que a pesar de su corta duración lo disfrutarás muchísimo. Así como lo hicimos nosotros y no dejarás de sorprenderte a cada esquina. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nada de nuestro contenido. Yo soy Checo y espero verte pronto con un nuevo video.